Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de oración. Te doy la más cordial bienvenida, deseando que Dios bendiga tu vida en este día. Y también te invito para que asumas la mejor actitud para hoy tratar este tema este tiempo de oración estaremos orando para romper maldiciones que por cualquier motivo hayan llegado a tu vida. Igualmente estaremos orando por sanidad, por la familia y por otros motivos. Yo que te invito a que permanezcas ahí y te unas a este tiempo de oración para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor.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 Somos objeto de maldiciones. Maldiciones que llegan a nuestra vida, tal vez por diferentes y variadas vías y motivos. En este salmo que leímos y el salmista David, en este caso, está pidiendo al Señor que lo libre, porque el enemigo lo ha perseguido, el enemigo de su alma. Nosotros tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, el diablo, los espíritu inmundo y pide que Dios le responda. Hoy también vamos a estar orando al Señor para que Él nos responda, responda a esta persona que ha sido objeto de maldición. Mire, vamos a leer también como parte de ilustración previa a este tiempo de oración, lo que dice la Palabra de Dios en números. Vamos a estar leyendo el libro de números sobre este tema de rompiendo maldiciones el caso del rey de el caso de este personaje Balac que contrató a Balán para maldecir al pueblo de Israel vea lo que dice el número 226 brevemente porque es un poquito largo vamos a leer solamente este versículo ven por favor, maldíceme esto decía Balac a Balán maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo que sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y el pueblo que tú maldices caen maldiciones. El número 23, ocho dice, Pero ¿cómo puedo maldecir? Aquí está Balán contestándole a Balak que le había pedido que maldijese al pueblo de Israel. Él le dice, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Gloria sea el nombre del Señor. Y dice Deuteronomio 23.5 Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balán y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Gloria sea en el nombre del Señor. Muchas veces a nuestra vida, la vida de la persona, llegan maldiciones, porque están alejados de Dios, pero la palabra del Señor nos enseña, que lo que Dios bendice, nadie puede maldecir, lo que Dios bendice, nadie puede maldecir, por eso Balán le decía a Balac: ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido, ¿Cómo va a maldecir? No puede, porque es la bendición de Dios. Así que lo importante es que busquemos la bendición de Dios. Hay personas que en su vida llevan una vida, mejor, llevan una vida de muchas dificultades, de muchos problemas. No se ve la prosperidad de ellos en su vida. No se ve la mano de Dios en ellos porque están precisamente alejados de Dios. Y el enemigo ha tomado ventaja ha tomado ventaja y la maldición ha llegado a su vida. También es importante saber que Dios al ser humano lo pone en en una disyuntiva, en escoger, decidir, seguir la bendición o la maldición, el bien o el mal, la muerte o la vida. Por eso la palabra del Señor también nos dice, nos dice, que no puede no puede haber maldición en, en nuestra vida dice Deuteronomio 30 a 19, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan es decir, mis estimados hermanos que también nosotros decidimos escoger, vea es lo que está diciendo la palabra del Señor, nosotros somos los que también decidimos escoger entre la bendición y la maldición entre la vida y la muerte eso es bien importante nuestras decisiones pueden acarrear bendiciones si son buenas decisiones o maldiciones, si son malas bendiciones pueden llevarte a la vida eterna o pueden llevarte a la perdición, a la muerte entonces hay maldiciones que Estamos ya distinguiendo que hay maldiciones que son lanzadas contra nosotros. Y hay maldiciones que nosotros, por decir así, nos hacemos merecedores de ellas por nuestros actos, nuestras acciones, por lo que nosotros hacemos. Entonces, hoy vamos a estar orando para que se rompa toda maldición, sea que haya llegado por una vida, una vía, perdón, o por otra vía. Vamos a estar iniciando este tiempo de oración diciéndole Dios, Gracias por ser nuestro Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios que hiciste los cielos y la tierra. Eres el Dios que todo lo conoce. El poder viene de ti, Señor. Y nosotros a ti acudimos en el nombre de tu Dios amado Jesucristo. Primero agradecidos contigo, Señor, por la vida, por la salud, por tantas, tantas cosas, tantas bendiciones, con que tú nos has beneficiado, Señor. Y también queremos... De manera inicial, llegar a ti una actitud de arrepentimiento. Mi estimado hermano, es necesario que al orar al Señor, antes de traer nuestras peticiones, nos pongamos a cuenta con Él. Decirle, Dios mío, me arrepiento de este pecado. Usted sabe qué pecado ha cometido, sabe lo malo que ha hecho. Arrepiéntase para que sus oraciones sean escuchadas por el Señor. La palabra del Señor dice que Él no escucha a los pecadores. Cuando usted consciente pecado en su vida, el Señor no escucha sus oraciones. Eso diseña la palabra. No es solamente fe, sino también obediencia, arrepentimiento. Que tenemos que anteponer a nuestras oraciones. Te pedimos, Dios, que perdone, te perdona mis pecados, Señor. Lo malo que ha hecho, tú sabes en qué te he fallado. y es que te pido que me perdone. Perdóname en el nombre de Jesús de Nazaret. Me propongo a no caer en esos pecados. Me propongo cada día ser mejor para ti agradarte, Señor, salirme de ese círculo de pecado, Señor, y caminar por la senda de la rectitud de la santidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira cuántas personas han sido objeto de maldición. Hoy oramos, Dios de la gloria, para que tú ayudes a esta persona que tu vida es un caos, tu vida está siendo agobiada, golpeada por Espíritu mundo, Señor, por maldiciones, por brujería, por hechicería, por cosas lanzadas contra Él, contra su vida, contra su familia, contra su casa. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, le pedimos que tome control de su vida. Toma control de esa vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdale, Padre, dale libertad. Dale libertad, Señor, a esta persona que su vida. Cada vez, cada vez es más caótica, Señor, que se rompa toda cadena de maldición. Dios mío, tú sabes por qué vía han llegado la maldición a esta persona. Si son sus acciones, su manera de vivir, que lo ha llevado a estar caminando lejos de ti, Señor. Estar transitando en maldiciones, Señor. Oramos en este día para que tú Dios mío, lo hagas volver en sí. Porque tu palabra dice que si no oí, oímos atentamente tu voz para guardar y poner por obra todos los mandamientos que tú has prescrito, Señor, el Señor dice que tendrán maldiciones sobre ti si tú no las cumples, el, los preceptos del Señor, te ignoras, si vas en contra de sus mandamientos y de su estatuto. Dice la palabra del Señor que vendrán maldiciones sobre ti, como dicen Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, 16, 15 en adelante. Dice que vendrán maldiciones, de, pueden venir maldiciones de muchas de muchas clases a tu vida. Vendrán maldiciones en el lugar donde te encuentres, en tu actividad que realice, Hay personas que han estudiado hasta profesionales y su vida laboral es un caos, no prosperan, están en maldición, lo que hacen no fructifica, no prosperan, van a una parte, van a otra y parece que todas las puertas están cerradas. Por eso hoy el Señor le dice, arrepiéntete de tu pecado, decide seguir al Señor. Decide ser obediente, el Señor hoy te invita, el Señor hoy te invita mi estimado hermano, estimado amigo, que deseche lo malo, diga lo bueno, el evangelio como hemos re repetido y seguimos repitiendo hasta la saciedad, no solamente se trata de fe y de orar y de haber recibido a Cristo mediante una oración, no, se trata también de una vida de obediencia, la palabra del Señor nos enseña la importancia de obedecer al Señor. La importancia de respetar la palabra del Señor. Que no podemos y respetar al Señor desobedeciendo y después venir aquí a orar al Señor con mucha fe. Sí, hay que tener fe, hay que orar, pero también hay que respetar al Señor obedeciendo su palabra. Leer y ponerla por obra. Si la palabra dice que debemos amar a Dios, amemos a Dios, dígale Dios, Dios, no siento amor en ti, hacia ti, no siento amor hacia ti, pero hoy decido amarte a ti. Decida, el amor es una decisión que usted debe tomar. Decido amar a mi semejante, a mi prójimo, a esa persona que me ha molestado tanto, que se ha levantado con mi enemiga. Decido amarlo, decido amar y de verdad. Cuando usted da ese paso de obediencia, oiga bien, de obediencia, esa fe que usted tiene, sí dará resultado. Esa oración con fe dará resultado. Por eso hoy te decimos, Dios mío, perdona nuestra desobediencia. ¿La desobediencia trae maldición? Por eso hoy renunciamos y te pedimos, Dios, perdóname. Perdóname por esa desobediencia. He sido rebelde a ti, Señor. He cumplido unas cosas del Evangelio que me han enseñado y otras no las he cumplido. No las he respetado. No he obedecido, Señor. Pero hoy decido... Y será mi actitud de ahora en adelante de obedecer siempre tu evangelio de una manera completa, no a media, no lo que yo crea, no lo que yo piense, sino lo que dice tu palabra, tu bendita y poderosa palabra. Porque yo quiero caminar en bendición, no deseo caminar en maldición, sino en bendición. Y cuando yo obedezco, sé, Señor, que tú bendices mi vida, me seguirás bendiciendo, porque hoy tú, Dios de la gloria, rompe cadenas de maldiciones en mi vida, Señor. Tú rompes cadenas de maldición en este precioso día. De ahora en adelante me moveré en bendición, no en maldición. Mi familia será bendita. No andará en maldición, sino en bendición. Mis hijos, todos mis familiares, mi trabajo, mi empleo, mi negocio. Todo lo que yo haga será de bendición. Será de bendición, no de maldición. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy es un día en que se rompe toda la cadena de maldición. Toda maldición se va de tu vida, se va, se va, se va, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy se rompe esa cadena de maldición, de angustia, de ansiedad. Se rompe maldición de pobreza. Dios de la gloria. Mira, Señor, el enemigo consigue oprimiendo, afligiendo al ser humano, porque toma ventaja, porque la desobediencia te lleva a la maldición. Escoge, dice el Señor. Escoge el camino correcto, escoge la bendición, no la maldición, escoge la vida, no la muerte, eso te dice hoy el Señor, escoge, escoge, usted escoger bien, escoge bien lo que el Señor te pone delante de ti, dice, repetimos este precioso y poderoso versículo, clave, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que puesto ante ustedes, mire lo que el Señor pone delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, mi estimado hermano, mi estimado amigo, escoge la vida para que tú y tu descendencia vivan, escoge la bendición. Cuando obedece, el Señor trae bendición a tu vida, que es un tiempo para romper maldiciones. Gloria sea el nombre del Señor. También muchas veces llega a nuestra vida, o a la vida, sí, de cualquier persona, maldiciones por vía de lo que aún los propios familiares pueden expresar. A veces, en vez de corregir al hijo, se lanzan son maldiciones sobre él. A veces, cuando expresas un inconformismo contra algún familiar, contra otra persona, estás lanzando maldición. Tus palabras, las palabras que salen de tu boca, deben ser palabras de bendición, no de maldición. Y dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 3, versículo 10. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. En otra versión dice, eso no debe ser así. Que de una misma boca con la cual bendices, también profieras, salgan, emitas maldiciones. Siempre debe salir de tu boca bendiciones para toda persona. El Señor dice Bendice, no maldigas, no debemos maldecir a nadie, no debemos maldecir con nuestras palabras, sino bendecirlo. ¿Cuántos hijos han sido atados por las palabras lanzadas por sus padres? Palabras, en vez de corregirlo, lo que están haciendo es atarlo a maldiciones. Y hoy, en el nombre de su Nazareo, Ramos, para que esas maldiciones que fueron lanzadas por un padre, por una madre, por un familiar, sea quebrantada esa maldición, sea rota se rompa toda maldición de la vida de toda persona en el nombre de Jesús hoy oramos Dios de tal manera que rechazamos toda maldición de nuestra vida hoy te, Señor te decimos Padre de la Gloria que limpies nuestra vida que limpie todo nuestro ser de toda maldición Dios mío la palabra del Señor dice debemos orar a ti y pedirte a ti todas las cosas así que vamos a orar renunciando a toda maldición que ha venido a nuestra vida por cualquier motivo por cualquier vía dile amado padre celestial en el nombre de tu hijo amado jesucristo declaro mi rechazo y repudio a todos los pecados que he cometido y aunque mis antepasados también ha cometido he recibido y aceptado a cristo como mi señor salvador, sanador y libertador por lo tanto declaro que se rompe toda maldición el Señor Jesús y en el nombre de Jesús rompe toda maldición que haya llegado a mi vida por cualquier motivo, cualquier maldición que se ha lanzado contra mí o cualquier maldición que haya llegado a mi vida por mi desobediencia se rompe toda maldición en el nombre poderoso de Jesús por eso Dios Padre Celestial te pido que me perdones y me limpie con la sangre preciosa de Cristo de todos mis pecados de los cuales me arrepiento de corazón declaro mi libertad en Cristo de toda maldición que haya llegado a mi vida por cualquier motivo cualquier maldición lanzada cualquier maldición por la cual yo he decidido transitar renuncio y declaro mi libertad de todas esas maldiciones en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Gloria sea el nombre del Señor Estimados hermanos, estimados hermanos y amigos, estamos orando este tiempo precioso. Y el motivo, uno de los motivos es para romper esas maldiciones que han llegado a tu vida. Pero también vamos a estar orando por las personas que están en enfermedad y también por la familia. Vamos a orar por sanidad y por la restauración de la familia. Dios es bueno para siempre, su misericordia. así que Seguimos orando en este precioso y poderoso día, en este tiempo de oración que el Señor nos regala. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos orando en esta preciosa mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que Dios me los bendiga en este nuevo día. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente aquí orando por ustedes, por sus peticiones. Le damos gracias al Señor por este nuevo día, que nos ha regalado, nos ha regalado la vida, nos ha dado salud. Así que en esta mañana te invito para que tú, ahí donde estés, le estés dándole las gracias a Dios esté dando las gracias a Dios por tus hijos, por tu familia, por ti mismo. Tienes que darle las gracias a Dios. Hay muchas personas que se levantan y no son capaces de darle las gracias a Dios por, por la vida que le ha regalado y por permitir que se levantara a a su trabajo, a estar en, viendo su familia. Así que te invito en esta mañana para que escuche el devocional y oramos y por tus peticiones y por las peticiones que este, muchas personas están mandando para que oremos por ellas así que oramos en esta mañana y vamos a leer un versículo de la Biblia que está en Gálatas 3.13 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén dice así, Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose, mal, haciéndose maldito por causa nuestra Amén Porque la escritura dice Maldito todo el que muere colgado de un madero Amén Bonita palabra esa Le damos gracias al Señor por esta pequeña reflexión que vamos a hacer en esta mañana, ¿por qué? Porque este, Cristo se hizo maldito en esa cruz por ti, por mí, por mi familia, por tu familia. Se hizo maldito por todo el mundo. Cristo se hizo maldito. ¿Por qué? Porque muchas maldiciones Cristo dejó en esa cruz. Nosotros somos libres de toda maldición. Libre de toda maldición porque Cristo la dejó ahí en esa cruz. Así que nosotros no tenemos por qué lanzar palabras de maldición a otras personas. ¿Por qué? Porque so nosotros somos libres de toda maldición. Lo que tenemos que hacer es orarle al Señor, pedirle al Señor que si en nuestra vida ha entrado alguna maldición, tenemos que ir donde Cristo Jesús, para que Cristo nos libere, nos liberte de toda maldición, lanzada sea por, al, por el enemigo, sea lanzada por al, alguien que te, a ti te, te, te odie o que tenga rabia. O, ¿sí? Tenemos que lanzar únicamente la maldición, no escoger y decir, este, decir que, que no, maldito tú, no. Maldición es aquellos que lanzan palabras para atarte en esa maldición que esa persona lanzó. Te pueden maldecir. Hay maldición generacional también. Así que en esta mañana, pídele al Señor que te liberte de toda maldición que te han echado en tu vida. Maldición que tú no sabes que te han echado. Tienes que pedirle al Señor, tienes que ir a los pies del Señor para que te liberte. Porque el único que sabe qué es lo que está pasando en nuestra vida, se llama Jesucristo. Ahora, el enemigo conoce las debilidades de nosotros. Y si el enemigo conoce las debilidades de nosotros, el enemigo también sabe quiénes son los que nos maldicen. Y por medio de quién nos están maldiciendo. Así que ves a los pies de Cristo en esta mañana para que el Señor te liberte de toda maldición de esa atadura que te tiene aquí atado en tu vida. Sea la maldición, que te han echado maldición, si ¿sí? por algo, estás maldito de ahí con esa droga, con ese vicio de ron, con ese vicio de la mujer, con ese vicio ¿sí? de la prostitución, con ese vicio de la mentira. ah. Ahí es una, es una, maldición que tiene. Dile al Señor que te libere. Dile al Señor que te saque de ahí de esa maldición donde está. A veces te maldicen para que te den una enfermedad. A veces te maldicen para que tu hijo coja mal camino. Te lanzan palabras, sí, que te maldicen, que te atan. ¿Sí? Y, y tú tienes que romper eso en el nombre de Jesús. En esta mañana, Vamos a orar al Señor por todas las maldiciones que han estado, que están en, en tu vida y te han lanzado palabras de maldición. ¿sí? Y tú estás atado ahí con esa, con esa maldición en tu vida, en tu cuerpo. ¿sí? Y hay, pal hay palabras que ofenden y ¿sí? hay palabras que son lanzadas y nos atan. Y que vamos a orar en esta mañana y pídele tú al Señor que si tú tienes alguna Atadura, alguna maldición, pídele al Señor que te libere en esta mañana, que te liberte en esta mañana. Amén. Sea en tu familia, sea, eh, sea tú mismo, porque a veces en, en el trabajo o en la calle, donde tú estés, te maldicen. Así que vamos a pedirle al Señor en esta mañana por esa maldición que tú tienes en tu vida. Que el Señor rompa toda maldición. Que el Señor rompa toda maldición generacional en esta mañana. Amén. Y vamos a orar por aquellas personas que se encuentran atadas, enfermas, ¿sí? por una maldición que la hayan echado. Amén. Cristo, Cristo, por eso digo que dice la palabra que Cristo murió en esa cruz y dejó toda la maldición, la dejó en esa cruz. Así que vamos a orar en esta mañana. Para que sea el Señor tratando con tu vida, sí, y limpiándote y haciéndote libre. Amén. Padre y Dios que estás en los cielos, Padre amado bendito, te damos gracias, Señor, por todas las maravillas, Dios bendito, que has hecho y que vas a seguir haciendo, Señor de la gloria. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso día que nos ha regalado. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, de que estemos viendo, Señor, esta luz, este nuevo día, de poder ver a nuestra familia que está a nuestros alrededores y de poder ver que tú hacia, miramos hacia arriba y vemos que tú estás ahí viéndonos, Señor cuidándonos, Señor de la gloria, mandando esa bendición que nosotros queremos. Aquí, ahí estás tú, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Oh, Padre amado, aquí estamos, Señor. Y a la vez te pedimos perdón, Señor de la gloria, por todos nuestros errores, Padre. Te pedimos perdón, Señor de la gloria, por toda maldición, Señor, que hemos lanzado, Señor, por alguien, Padre. Te pedimos perdón, Dios mío, en esta mañana, Padre, por palabras, Señor, de la gloria, que hemos ofendido, Señor, en, en nuestros pensamientos, también maldecimos a aquella persona, Padre, y te pedimos en esta mañana, Padre, liberación por aquellas personas que se encuentran ahora, Señor, maldita por aquel, por, por alguna causa, Señor, que la han lanzado, Padre, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, Señor, lo desautorizamos, Señor, de la vida de esa persona, Padre, y en esta mañana, Señor, Señor de la gloria, lo declaramos libre, Señor, lo declaramos sano, Señor, de toda maldición, Señor de la gloria, sea como se llame la maldición que la hayan lanzado, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria, y que tú seas, Padre, libertándolo, Señor de la gloria, con tu preciosa sangre, Señor, esa sangre que derramaste, Señor, en esa cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor. Oramos en esta mañana por aquellas personas que se encuentran atadas, Señor, por una enfermedad, Señor, de la gloria. Que sea libre en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, de la gloria. Oh, Padre bendito, toda maldición, Señor, sea sea de... Sea de, sea de sea deshecha, Señor, por aquella persona, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado bendito. Muchas personas, Señor, están atadas, Señor, ahí en esa cama, Padre. Están atadas en una silla, Señor de la gloria. Y Te pido en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor de la gloria, pasando tu mano poderosa, Señor, y libertando, sanando, Señor, a esa persona, Señor de la gloria, en esta hora, Padre. Mira a esa persona que se encuentra atada, Señor, en la droga, Padre. Libertalo, Señor de la gloria, en esta mañana. Líbralo, Señor, de todo mal, Padre, y que seas tú, Señor, limpiándolo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria. Toda maldición generacional se va de la familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Porque hay muchas personas que dicen, no, que, esa, que mi papá murió de esto, que mi mamá murió de esto, y también nosotros vamos a morir de eso. No, esa es maldición que tú estás lanzando. Y en esta mañana la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, en toda la familia, Padre Amado, bendito. Tú, eres, tú nos libertaste de toda maldición. Gracias te damos, Señor, de la gloria por toda la liberación que el Señor de la Gloria ha hecho en nuestras vidas, Señor de la Gloria. Nos ha apartado, Señor, nos ha limpiado, Señor, de toda clase de maldición generacional, Padre. Gracias te damos, Señor de la Gloria oramos por aquellos Señor de la gloria que se encuentran Señor ahora mismo Señor atadas Señor por una maldición sea del alcoholismo Padre ahora mismo Señor lo declaramos libre Señor en el nombre de Jesús de Nazaret aquellos que se encuentran atados en, en, en la droga Padre ahora mismo Señor en el nombre Señor de Jesús con tu sangre preciosa Señor de la gloria sea libre Padre en esta mañana del adulterio de la fornicación Señor de, de los homosexualismo, Señor, de las lesbianas, también la or oramos por ellas, Señor, que, se que seas tú libertándolas, Señor, de esa maldición que tiene en su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por estar aquí, Señor, orando, Señor, por Aquellos, Señor, que se encuentran ahora mismo, Señor, o escuchando, Señor, la hora en este el devocional, Señor, de esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor. Y seguimos orando, Señor, por cada una de las personas, Señor, que han pedido petición en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, Señor. Te damos las gracias por tus bendiciones. Tú eres el Dios que nos ayuda, nos bendice. Hoy nos gozamos en ti, Señor. Y estamos tranquilos y confiados porque sabemos un Dios que siempre bendice nuestras vidas. Y gracias, Dios, por esta bendición tan grande en que tú nos bendices. Hoy es un día que llega la liberación a tu vida, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Hoy llega la bendición a tu vida. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día para decirle Dios. Gracias, gracias porque me has ayudado, me has bendecido. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre de la Gloria, y queremos finalizar este tiempo de oración, que es, como siempre decimos, un preámbulo, el inicio a un día, que debe ser un día de oración constante al Señor. Siempre sacaremos un tiempo en nuestras ocupaciones, que sabemos que todos tenemos ocupaciones seculares, pero siempre estaremos pendientes de aprovechar cualquier espacio, cualquier tiempo. Y si no, propiciaremos que así sea para orar al Señor. El Señor cuando somos constantes en la oración, cuando somos obedientes a su palabra de orar sin cesar, Él nos responde, Él nos escucha, Él se, se alegra, se goza con nosotros cuando le buscamos a Él en obediencia. Así que, mis estimados, Hermanos y amigos, finalizamos este tiempo de oración diciéndole Dios gracias por este día, este día en que se rompe toda maldición de nuestras vidas, toda maldición de enfermedad, toda maldición de pobreza, toda maldición de ruina, de escasez se va de mi vida. Dígale así al Señor, declárelo en el nombre poderoso de Jesús. El Señor es mi libertador. El Señor Jesucristo vino a libertarnos de toda esclavitud de pecado, de toda esclavitud, de maldición. Y hoy se rompe toda maldición de la familia también. Toda maldición que ha llegado a tu familia se rompe. Tu familia será una familia de bendición, una familia unida, una familia donde hay amor, donde hay unidad, donde hay respeto, donde hay comunión, donde hay ayuda mutua. Amor expresado en el nombre de Jesús. Mi familia declara, mi familia caminará en bendición y no en maldición. Se abrirán puertas de bendición, de negocio, de empleo. De lo que el Señor tiene para tu vida en el nombre poderoso de Jesús, la sanidad llega a tu hogar, llega a tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. La prosperidad, la bendición de Dios está ahí disponible para ti. Decide, dice el Señor, escoger lo bueno. Decide escoger lo bueno y no lo malo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos Señor, porque hoy declaramos que se rompe. Toda maldición de nuestras vidas. Hoy se rompe toda maldición de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Se va toda maldición. Señor, rompe toda cadena de maldición. Rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Finalizamos poniendo este resto de día en tus manos. Dándote las gracias. Agradecido contigo, Señor, por la vida, por la salud. Porque podemos orar a un Dios que no está distante de nosotros. Un Dios que está ahí presto para ayudarnos. Y hoy vendrán bendiciones a muchas vidas. Hoy vendrán bendiciones a gran cantidad de personas que necesitan que el Señor hoy haga una obra portentosa en su vida. Pide al Señor con fe, pero también ten la actitud de obedecer su palabra. Repetimos, se trata de fe, de oración, pero también de obediencia. Finalizamos diciendo, Señor, gracias. Y a ti, mi estimado hermano y amigo, Deseamos que Dios te bendiga, que te liberte de toda atadura, de toda maldición, que tu vida cambie, que tu vida desde hoy comience a ser diferente, que transitas camino de bendición y no de maldición. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga.